Me han etiquetado una cosa en Facebook, de la... un vídeo, un vídeo de la nueva clase de Ion, ya lo han puesto. Vamos, vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo, a vamos ver, ver. Recordemos... Recordemos mi bella palabra, ¿vale? Creo que eso, creo que una clase tipo mariachi. Y yo creo que estas clases que lo que vas a hacer de armas son... PANDERETA, va a ser una especie de PANDERETA, de... De... De... Aro de campanilla. PANDERETA, va a ser una especie de PANDERETA, de... PANDERETA, PANDERETA. ¿Cómo hemos pasado de pandereta a creadores de pintura? Al fin y al fin y al cabo es un artista, ¿no? La música es un arte, la pintura es un arte. Eh, subí vídeo metiéndote con otro también arte es eh, como eh, eh, cuestión de, de, de, de, de la cosa eh, joder, me he quedado pan más, eh. me he quedado pan, más. pan más. gracias Marta Jiménez por haberme mostrado el vídeo en, el, en Ayun Hispano la verdad De aquí un, un, un este, Bueno a ella y a todos los que componéis bueno, y forméis parte del grupo Ayun Hispano de Facebook y bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que tenemos. Resulta que la segunda clase además, es para ION 7. Ojo, eh, ojo, ojo, ojo. Si ya de por sí lo que sale en Corea tarda un año o más en salir en Occidente, ya sea Gameforge o ya sea ION hispano o oh, oh, ION América, Estamos hablando de ION 7.0 ¡Ojo, eh! Es decir, en Corea actualmente están en ION 6.5 Cosa que en América estaremos pronto Calculo que para febrero o abril Vamos Queda, no un año, queda Por lo menos un año o más Hasta que Corea sea 7.0 Y hasta que lo veamos en Occidente Vamos, yo creo que ya tendré hasta hijos. Paso que voy. Ya la verdad Pero no, vea, eh. Me ha dejado chorreando. No lo veo mal. Es original. Pasa que ya... Ya se debían de lo que un MMO de fantasía. También que veamos Mecha. Y también que veamos... No sé un trovador, porque el bardo, o el bardo, porque eso es muy bien un bardo, un trovador un juglar pero nunca me imaginé que iban a sacar una clase que se base en la pintura es como dice la amiga Marta Jimena en el grupo que va a ser, eh, que es la nueva clase de pintura de, pintura de Gotelé es verdad eh? ver, si, si se da cuenta su mayor ataque será de ceguera a los enemigos. Porque, como te eche un cubo de pintura al ojo, te deja ciego. Qué artista es, ¿eh? de verdad. Me he quedado. A ah, A mí, como, como, como dibujante que soy, la clase la veo original. Y, y me gusta, no sé. Eh, eh, no es lo que se suele ver en un MMO. No sé si me suele ver o. Oh, o gente con espada, con pistola, con arco, con, con cañones que vemos últimamente, con mecha, como hemos visto en en Ayón, con dos guantes gigantescos, bueno, con dos guantes de pelea como el abraul de Tera No sé, un juego que empezó con arco y espada. Y ya está. Y ya eh, va a acabar, por así decirlo. Con un PG, con una clase. Que haga pintura. Yo creo que es Platoon ha hecho mucho daño, ¿eh? Yo creo que hay Nintendo ha hecho toma en soft Que se parezca a Platoon y... <ríe> Yo qué sé. Es raro, sinceramente. Pero bueno. Eh, si hubiera... Cuando... Bueno, tenemos más información o haya vídeo de gameplay. Que seguramente lo veremos pronto, porque seguramente traen ellos. O si no lo han hecho ya, o estarán haciendo el concepto. Art. O no, en cuanto haya un nuevo material, intentaré. De hecho, sigo sigo al al canal de NCSOFT que es donde lo han subido, pero como traen el, el vídeo en oculto, pues claro, lo han ido moviendo por todos lados y es lo que pasa. Porque yo el canal lo sigo, ¿verdad? Lo sigo, lo sigo, lo sigo. Lo sigo, lo sigo, lo sigo. No, pues no lo seguía. Oh, vale, yo sigo arde. Claro, yo seguía arde. Arde esto a América. Pero bueno, el caso es que está bien. Es un gráfico, pero lo que debería de hacer Ion en realidad, si quieren que su Ayon crezca, si quieren que vuelva a estar donde estaba hace muchos años, tienen que coger y quitar las limitaciones del mapa. Si Ayon tuviera lo que dijeron en Ion Vision, que es un mapa totalmente conectado, Menos balaurea y elisea, o por ejemplo, que tenía que estar, pues, como normal, pues, tendría que tener teleport. Pero toda elisea y toda la balaurea conectada por caminos, como si fuera Tera, o como si fuera un, un, un sandbox. Como por, o lineaje, quien haya jugado al, al juego lineaje no lo entenderá. Ahí está todo conectado, menos la entrada a alguna distancia. No, tampoco, no está, todo, está todo conectado. Es que hasta... hasta, hasta la Dungeons están conectadas ver, tú te metes y entras para adentro no hay teleport, no hay instancia, nada es lo que ION debería tratar yo creo que como el motor gráfico de ION es antiguo no soporta lo de no soporta lo de poder hacer un, un open world, un mundo abierto yo creo que sí era lo suyo yo creo que si a ver, que tampoco han dicho nada por ahora no por ahora de ION 7.0 no han montado la clase para crear hippie Incluso algo nuevo, porque sale una con un ojo de cada color, no sabemos si va a ser el nuevo malo. O va a ser otra clase. O algo, añadido. No sé. ¿Molaría lo del mundo abierto? Y eso le daría un aire fresco a Ion. Coger a Ion y decir, lo vamos a poner de mundo abierto. Que se puede hacer. Se puede hacer. Sin comprometer apenas el motor gráfico. Se sí, podría hacer, pero eso sería una cosa tremenda. Que se dejen de ION 2, que se dejen de ION 3, que se dejen de polla vinagre. ION necesita un remodelado. Y conectar los mapas entre sí. De hecho, antiguamente, en los mapas, y o hablo de ION 2 o ION 3, ION punto algo o ION 3 punto algo, en los mapas había... Es cierto caminos que al llegar podía pulsar doble clic y te pasaba a otro mapa. Era como conectados pero con teleport. Pero que ya no hay ni eso. Yo creo que a Ion le hace falta un aire fresco. Aparte de una clase nueva, curiosa y original. Le hace falta un cambio en el tema del mapeado y ya sería el juego definitivo. Bueno, a ver, definitivo. También que pusieran el tipo de ataque en modo como tenétera, en, en modo arcade, en modo acción. Que no tuviéramos que seleccionar con click y luego atacar, porque eso es mucheto a mi parecer y no se lleva hoy en día. Pero bueno, eh, sin mover más vídeo, os digo que ahí está. La verdad, y bueno, eh, vuestra opinión sobre la, sobre la nueva clase y demás y según vaya saliendo más material intentaré traerlo como he traído hoy este vídeo eh, ya sabéis, paz y amor y, y que la pintura lo acompañe ¡Adiós!